Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Listos con todos los detalles de los deportes, viernes, fin de semana, se siente el ambiente diferente. Y pues, tus tigres, Nayeli, pues, ¿qué te puedo decir, hombre? También no, no les fue bien contra el Pachuca, una prueba de fuego y la perdieron en la Bella Irosa de último minuto. Dos goles de Víctor Guzmán y ahora, pues, ni modo, Nayeli tranquilita, Un líder tranquilamente, pues no pasa nada. Y ¿verdad? vendrán revanchas, vendrán revanchas, no te preocupes, vienes de amarillo apoyando a tus Tigres, yo vengo de azul porque pues me dio la gana, nomás por eso. Vámonos con lo que sucedió en la Bella Irosa, donde el equipo de Tigres, pues no pudo contra el Pachuca y solamente le duró pues un par de días eh, el gusto del liderato general y así el equipo de los felinos empataba el partido después de que el Pachuca había eh, adelantado en el marcador 1 por 0. Después Luis Quiñones, que está jugando un gran torneo, puso el empate para Tigres, pero este hombre, Víctor Guzmán, eh, dio un partidazo, marcó doblete, eh, y con eso le dio el triunfo a los Tuzos del Pachuca sobre el equipo de Tigres para poder así Pachuca regresar al primer lugar de la clasificación general, este partido que se jugó el día de ayer por eh, la, la, se había pospuesto y ahora pues Tigres ya tiene este partido que se reprogramó con una derrota, escuchemos a Miguel Herrera No bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil Iba a ser un partido complicado, pero bueno, pues hay que seguir trabajando. Hoy no tuvimos la contundencia que hubiéramos querido. Ellos hicieron un buen partido y a lo que sigue, a pensar en el siguiente partido. Bueno, pues ahí lo que comenta Miguel Herrera, y bueno, pues, así como Tigres jugó este partido pendiente, ayer mismo se jugó otro partido, pero este fue ya del arranque de la jornada número 13, donde el actual campeón, los rojinegros del Atlas, derrotaron dos goles por uno al Necaxa, el Necaxa que había agarrado una buena inercia con el Jimmy Lozano, otra vez ya va para abajo el Necaxa, le tocó enfrentar al Atlas, que pues sigue andando bien, que no conoce el tema de la campeonitis, y con goles de Julio Furch, y de Quiñones, Julián Quiñones, la, el Sueto Jujú, como ya lo bautizaron, le dieron el triunfo a los rojinegros de dos goles por uno. Y bueno, pues este fue el primer partido de la jornada número 13, pero hoy hay actividad, hoy hay dos encuentros que son estos, a las 19 horas Puebla frente al equipo de los Pumas y el equipo de Mazatlán en el viernes botanero también estará enfrentando al Cruz Azul. Estos son los encuentros para mañana, San Luis León es uno de los encuentros, Monterrey que también tendrá actividad el día de mañana en el Gigante de Acero recibe a Santos, Toluca, Chivas, América contra Juárez para el domingo Querétaro, Tigres y el equipo de los Cholos de Tijuana que tendrá actividad y, y con eso se cerrará la jornada 13 visitando al líder actual, el equipo de Pachuca. El próximo lunes es este partido. Ahí lo que sucede con el equipo de Tigres, con el equipo del Monterrey y en general la jornada 13 de la Liga MX donde también hubo actividad, fue en la Europa League donde el Barcelona pues no pudo derrotar al Frankfurt, el Frankfurt le corta una inercia ganadora que tenía el conjunto eh, culé dirigidos por Xavi Hernández, empataron uno por uno de visitante en la ida de los cuartos de final, otro de los resultados que se dieron ahí los vemos en pantalla el Rangers que pierde ante el equipo del Braga, pocos goles en estos partidos de ida de de la Europa League, ahí el, el, el que les mencionaba, Braga 1 por 0 sobre el equipo del Rangers de Escocia, el Lyon y el West Ham empataron 1 por 1. Fueron dos resultados de 1 por 1 y dos de 1 por 0. Este también quedó 1 por 1. El Eipzig eh, frente al equipo del Atalanta 1 por 1 el resultado también dentro de la ida de los cuartos de final de la Europa League. Y bueno, pues también lo que sucede dentro del Gran Premio de Australia, allá el Melbourne se está corriendo en un horario pues que no es el habitual y es que pues ya se realizó la segunda prueba y el Gran Premio va a ser el domingo, sí, pero a las 12 del mediodía es prácticamente usted va a estar despierto el sábado y antes de irse a dormir... Eh, ya va a estar corriéndose el gran premio de Australia por la diferencia de horario obviamente donde el día de ayer Checo Pérez tuvo participación en el primer día de pruebas y terminó en tercer lugar hace unos instantes terminaron las, el segundo día de pruebas y pues ya no le fue tan bien a Checo quedando en el quinto lugar, Verstappen agarró la cima en el primer lugar y pues los Ferrari siguen dando mucho de qué hablar con el, el, el Charles Legrec, que también se coló por ahí dentro de los primeros lugares y bueno quien sorprende el día de hoy fue Fernando Alonso con el Alpine, que le dio el cuarto lugar, poniéndose por encima de Checo Pérez. Y bueno, pues Nayeli, ya para despedir es viernes y ayer me reclamabas, hoy oh, a mí me gusta despedir de una forma alegre! Y esta la guardé porque ya tiene días esta imagen del día, pero dije, se la voy a guardar Nayeli para el viernes para que pues, se eche un taquito de ojo. Conoces a, a Iván Rakitic, un exjugador del Barcelona que actualmente juega en el Sevilla, ¿tú qué tan aficionada eres? ¿Alguna vez te has quedado con un souvenir de algún ídolo que tienes? Mira, fíjate, yo pisé el Camp Nou hace como 5 o 6 años. Entonces, del, Bar del Barça entonces. sí, más o menos, sí me gustaba, pero cuando estaba Messi, ahí sí era súper fan. No, pues ahí todo el mundo le iba al Barcelona. Bueno, pues eh, le tocó a Iván Rakitic jugar ahora en el Camp Nou cuando ya no es jugador del Barcelona okay. y mira, así terminó. Y él todavía lo presume en sus redes sociales, mira, o sea, eh, eh, es, es raro, ¿no? Ver, no, porque sobre Rafa, todo. No. Pero ahí está, es dedicada para ti, La No, qué Mira que tu fuerte. cara, mira tu cara. Eso, bien. Pero... a la producción que switchó La no, en el momento no, no, es que exacto. Eso no se hace. Que tenía la baba colgando. No, Rafa, es que eso no se hace porque lo hizo delante en la cancha. ¡Ay! ¡Ay, Hoy no. hay niños viendo la pantalla en este momento. Una disculpa a todos los padres Oye, de familia que están ahí Oye, lo hizo por los hijos. niños precisamente porque no lo hizo con, con las ganas de exhibir su, su cuerpo. Él fue a la tribuna. Mira, mira la cara, mira la cara. Oye, ¿y el tatuaje que tiene aquí como que en esta zona de la ¡Ay! Ah, ¡Qué barba, te digo! Yo ni eso me di cuenta. Mira, corre el video... Corre el video para ver por qué razón terminó así, porque van a decir, oye, qué exhibicionista es Rakitic, el, el croata. No, fue se acercó a la tribuna, se quitó la camisa porque se la pidieron los aficionados y fue y la entregó y después dijo, pues oye, pues ya no traigo más, mira, ahí está, ahí va y, y se acerca para entregar la camiseta y dice, venga, ahí está tu camiseta. Y luego después, oye, pues dame otra cosa, pues qué te doy, pues. Pues el chorro, pues ándale. Y yo pensé que traía licra, porque normalmente los jugadores traen una licra abajo o un boxercito. No, mira. Dios, ahí está. de mi vida. Pues ándale. Ahí te va. Y así se fue, mira. Tranquilamente. Como cuando el Sancho sale corriendo por la ventana, así, mira. No, pues eso no lo sé, Rafa, no sé tú, pero <risa> no, a mí no, no me ha pasado lo... eso que dijiste ahorita, pero oye, qué fuerte, en serio, ¿es la primera vez que se ve esto en el fútbol? No, no, ya ha habido otras ocasiones, pero no es muy común, ¿verdad? Y como tú dices, hay niños, pero pues es para regalar souvenirs, hombre, hay que verlo por el lado positivo, si yo tuviera ese cuerpo yo haría lo mismo, no, con pues estas carnes sí. yo hasta chamarras me pongo encima aunque estamos a 40 grados. Oye, pues aquí ya están poniendo comentarios en esa transmisión en vivo. Dice, Puchihuacala, ¡qué rico! De este, parte de Nayeli. Y que antes también que traía limpia la, la ropa interior, lo cual pues es cierto, ¿no? Antes sí lo traía limpio pues todo, no sé qué tan limpia porque acababa de jugar. Por lo menos estaba sudada. Rafa, pues muchas gracias por esta información. Muy buena foto, ¿eh? Claro, ya sabes. Cada viernes te voy a sorprender con imágenes así de este tipo. Excelente. Muchas gracias, Rafa. Gracias, buenos días. Buenos días.